¡Hola, hola! ¿Cómo están, nativos en redes sociales? Esto es NERS, tu programa de todos, pero de todos los sábados. comenzamos con NERS! vimos con Nels y, bueno, con nuevo formato. Ya saben ustedes que desde ahora siempre vamos a revisar todo lo más viral, todo lo más comentado en las redes sociales, ¿no? Empezamos la semana pasada y ahora vamos a seguir con eso. Lo más, lo más viral y lo más comentado, lo más posteado, en fin, en toda la plataforma de redes sociales. Y ahora, bueno, lo que fue comentado estos días, estas semanas, fue uh, el tuit de Ilker Casillas, el ex arquero español. Un tuit muy polémico, un tuit que, bueno, hubo una avalancha de, uh, uh, incluso una avalancha de críticas a Ilker, a Ilker, ¿no? Y bueno, vamos a ver por qué, qué ha pasado con Ilker, con Dale Play. Este casillas, este... Carbonero, la prensa rosa, lo admisó Espero que me respeten. Soy gay. ¡Feliz domingo! Un nuevo récord mundial con solo seis palabras y un hashtag Iker Casillas ofendió a todo el mundo. El ex arquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española decidió que la tarde del domingo estaba muy tranquila y eligió sacudir un poco las cosas en Twitter. Casillas salió del closet en Twitter y escandalizó el mundo del fútbol. Su confesión marcaba la primera vez que un jugador de su talla, en actividad o retirado, se confesaba homosexual. Un verdadero hito tanto para la comunidad LGBTQ+, como para el mundo del fútbol. Pero el tuit que superó la barrera de los 200.000 me gusta en menos de una hora fue eliminado momentos después y el siguiente tuit de Casillas fue Cuenta aqueada, por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. Cuenta aqueada, sí, sí, cómo no. Suena muy convincente, Iker. A ver, vamos a explicar paso a paso lo que verdaderamente pasó. Desde que Casillas se separó de Sara Carbonero, la prensa rosa lo ha vinculado con ínfima de nombres, inclusive Shakira. En las últimas 48 horas, a Iker se le relacionó con la actriz Alejandra Onieva. Y en agosto, la revista Hola confirmaba que Iker estaba saliendo con María José Camacho, ex futbolista y viuda de Francesc Carnau, exportero del Barcelona que falleció en 2021. Rumores que Iker desmintió, donde más, en Twitter, claro. Entonces ayer, cuando casías tuitear que es gay, algo no cerraba. Menos aún cuando otro campeón del mundo, Carles Puyol, le respondió «Es el momento de contar lo nuestro, Iker». Obviamente Puyol borró su tweet y escribió, me he equivocado, perdón por una broma, torpe, sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades, todo mi respeto y apoyo a la comunidad más. Bueno, al menos Carles no salió a decir, no me hackearon y tal, admitió su error. En definitiva, lo que la prensa rosa especializada de España dice y la teoría que más sentido tiene es que Iker tuitea lo que tuiteó como una broma para callar los rumores de su vida romántica. Una broma que no tiene ni p*** gracia. Algo de lo que Casillas no se enteró hasta que era muy tarde. Por eso borra el tuit, acusa un aqueo incomprobable y pide disculpas al colectivo LGTBQ+. Pero el daño ya está hecho. El futbolista australiano Jos Caballo en efecto salió del closet hace menos de un año y fue muy crítico con los ex futbolistas españoles. Iker Casillas y Carles Puyol bromeando y riéndose de salir del closet en el fútbol es decepcionante. Es un camino difícil en que cualquier persona del colectivo LGBTQ+, tiene que recorrer. Ver a mis ídolos y leyendas del deporte burlarse de salir del closet y de mi comunidad es más que irrespetuoso. Martin Derun, futbolista del Atalanta y de la Selección de los Países Bajos, también habló al respecto. Sí, somos líderes de la liga, por ahora, pero más importante, las redes sociales hoy muestran cuán alejados de la realidad estamos. Si Casillas fue hackeado o no, veo demasiados posteos que están muy equivocados. Espero por el día en que esto no sea noticia porque en verdad ese es el problema. Es que el tuit original de Casillas antes de ser eliminado se llenó de respuestas homofóbicas. Bromas fuera de lugar, insultos, odio y más odio. Y la verdad que es un gran problema que dos referentes y campeones del mundo como Iker Casillas y Carles Puyol piensen que salir del closet públicamente es una broma, no. Más aún cuando en nada se estará disputando una Copa del Mundo en una serie donde la homosexualidad es un crimen y estamos en el siglo XXI. ¿eh? Y sobre el aqueo, ¿a quién le creemos? No tenemos una respuesta definitiva, pero nos remitimos a las palabras del gran filósofo contemporáneo Florentino Pérez. <risa> Vamos, es muy corto, es como un perito faldero, es como un monigote, una cosa infantil. Bueno, ahí vimos la polémica que se desató en las redes sociales a, a la par ¿no? del tuit de Ilker Casillas, un tweet fuera de lugar, totalmente fuera de lugar, uh, que llevó no solo sus tweets fuera de lugar, la respuesta de... de, de de puñol también fue fuera de lugar y que conllevó una serie de mensajes homofóbicos no en el tweet y bueno ahí está casillas tuvo que borrar el tweet pero bueno hay que la responsabilidad de alguien que es personalidad pública no la, la, la responsabilidad con lo que dice en redes sociales y vimos otra vez también cuando la kardashian Tampoco fue responsable con seguidores con está proponiendo ahí uh, una criptomoneda poco uh, fiable, ¿no? Por eso incluso fue multada. Entonces vemos ahí grandes influencers, grandes personalidades siendo poco responsables con el uso de sus redes sociales, ¿no? Bueno, vamos siguiendo en el tema, en el tema, ¿no? De lo más polémico en las redes sociales. Vamos a hablar de la... Bueno, lo que, la que fue la reina del pop en los años 90, entrando ahí los 2000, vamos a hablar de Madonna. ¿Qué pasó con Madonna entonces? Dale play por favor. Bueno, ahí vimos Madonna que también se declaró gay, o sea, homosexual. En verdad, lo que hay por detrás de eso es una campaña, ¿no? Le está lanzando algo de lencería. Y, bueno, si me equivoco, soy gay, dice, es una campaña para, a lo contrario de lo que hizo Ilker Casillas y Puñol, ridicularizar y crear una polémica y una mala broma, lo que hace Madonna es justamente concientizar y, bueno, por el respeto y la no discriminación de la comunidad LGBT y, y bueno, y ahora, ahora vamos al otro lado del mundo, <risas> salimos del continente americano, a que también estamos en España, vamos a Oriente Medio a ver qué pasa en Irán, dale play por favor. sociales en Irán. El país limitó aplicaciones como WhatsApp e Instagram y los servicios de telefonía móvil también han sido restringidos. El bloqueo surge a raíz de las protestas contra el gobierno iraní tras la muerte de Mahsa Amini. De este modo, el gobierno pretende limitar la posibilidad de que el pueblo proteste a través de las redes sociales. Pero este problema no solo sucede en Irán las restricciones a Internet han incrementado drásticamente en los últimos dos años. En el 2021, según la organización Access Now, hubo 182 bloqueos en 34 países. Los regímenes restringen Internet principalmente por dos razones, para limitar el acceso a información fiable y para evitar que circulen imágenes de las protestas. Los bloqueos son condenados por la ONU, ya que la organización considera que el acceso a Internet es necesario para el cumplimiento y disfrute de los derechos humanos. El reciente bloqueo en Irán es preocupante. Durante las protestas del 2019-2020 hubo un apagón de casi una semana. Durante este periodo, 320 personas... Bueno, ahí vimos lo que está pasando en Irán. Ahora, ¿no? Hay una ola de protestas. Sabemos que Irán vive un régimen a... Uh, uh, de los Shah, ¿no? el régimen musulmán, que no tiene nada que ver con la religión en sí, ¿no? es una, un gobierno teocrático y aquí el respeto total a toda la libertad religiosa, incluso tengo muchos, muchos amigos y una gran amiga que practica el Islam, ¿no? que es musulmana, pero eso no tiene nada que ver con el régimen teocrático que tergiversa, el Corán, así como muchas veces los cristianos, muchos ramas del cristianismo han tergiversado a, a la Biblia, ¿no? utilizaron la Biblia incluso para, como la Iglesia Católica, lo que ha hecho quemando ahí en la Inquisición, ¿no? sobre todo a mujeres, ¿no? a la cacería de brujas y todo eso. Entonces eso no tiene nada que ver con la práctica de la religión, sea cristiano, sea, yo por ejemplo, no, no profeso ninguna, pero respeto y respetamos todo el espectro de la religiosidad, pero bueno, Irán lo que pasa es una tergiversación de la comprensión del Corán, ¿no? Y muy duro, muy duro, muy duro, incluso con las mujeres, tienen que utilizar la burka, hay toda una oleada, sobre todo en redes sociales, ¿no? De que las mujeres saquen la burka, ¿no? ah, han, creo que han pasado una, unas imágenes de unas chicas secundarias ah, contra el Shah Khomeini, ¿no? que fue el precursor ahí del régimen islámico que no tiene nada que ver con el Islam, oh, repito, repito, no nada que ver con mis grandes amigos ahí que profesan el Islam y son musulmanes, que respeto mucho, mucho cariño tengo por ellos, pero bueno, ah, ahora hay una serie de protestas contra el régimen Iraní, ¿no? porque la sociedad iraní ya se está moviendo en otro sentido y pretende ahí a liberalizar un poco más a, a, a la vida social y política de Irán. La convulsión social está arrastrándose ahí por Irán. ¿no? Y lo que pasó en 2010, de 2007 a 2010, en Egipto, ¿no? justamente en el medio, que es la primavera árabe, donde muchos jóvenes, muchos estudiantes, fueron derrotando y fueron tumbando gobiernos ahí más teocráticos, más opresivos, no con una mala interpretación de la religiosidad a, a musulmana, e incluso en Egipto, no, 2010 tumbó ahí el gobierno egipcio, pero bueno, Irán está sucediendo eso, Irán está tomando medidas extremas de cortar el internet, nadie más tiene acceso a internet en Irán. Bueno, volviendo a futbolistas, cantantes y polémicas en redes sociales, vamos a hablar de Shakira, no la polémica ahora también ahí que se arrastra ante el divorcio, lo que fue el divorcio entre Shakira y Piqué, el exjugador español y bueno, cada cosa que publica ahora Shakira y la prensa y las redes sociales están diciendo que hay incógnitas, incógnitas por detrás, qué hay por detrás de esos mensajes un tanto cuantos raros bueno, veremos ahorita en Dale Play Enigmáticos e inquietantes Mensajes de Shakira Que han inundado las redes sociales Durante los últimos días La famosa cantante colombiana Shakira Ha publicado en sus redes sociales Unos enigmáticos mensajes Que han provocado inquietud y desconcierto Y que han generado ya muchas especulaciones Y una gran polémica Uno de los mensajes dice No fue culpa tuya El cual fue publicado en Instagram Y apareció a manera de un corto animado Sin detalles, sin explicaciones Y sin nada de contexto Luego de esta, de la nada apareció otro mensaje, el cual decía, ni tampoco mía, generando un mayor aumento en la intriga de los usuarios y generando algunas teorías extrañas. Ya que aunque algunos decían que podía ser simplemente una campaña publicitaria o una nueva canción, otros en cambio decían que más bien podría ser un mensaje hacia alguien en particular. Algunos admiradores de Shakira creen que sus palabras Podrían estar relacionadas o dirigidas Al famoso futbolista español Gerard Piqué Quien fue su pareja y que durante años Eran el ejemplo de una buena relación De un amor que parecía Iba a durar toda la vida Pero no, hace unos meses Tras rumores de que alguien había fallado La pareja se separó tras esto, se dijo que Gerard Piqué se encontraba feliz con una nueva chique y que en cambio Shakira lo estaba pasando bastante mal. E incluso en cierto momento, se filtró de que había tenido un colapso nervioso y había sido llevada de urgencia al hospital. Aunque al final se desmintió esta noticia, pero muchos tuvieron dudas. Vale hacer mención que su más reciente canción, Te felicita también ha sido asociada con este asunto. Ya que dice, te felicito, eres un buen actor, de eso no tengo dudas. Te felicito que bien actúas. eso no cabe duda. Por esa razón, algunos consideran que es un relato de lo que vivió ella en pareja con Gerard Piqué. Ahora bien, las frases que ella publicó también pueden estar relacionadas con un nuevo sencillo. Y es que va a sacar una canción en colaboración con el cantante puertorriqueño Osune. Incluso, hace unos días, los artistas estuvieron en las calles de Barcelona, España, grabando un videoclip. La canción, se dice, se va a llamar Monotonía y para algunos podría incluir alguna indirecta hacia Piqué. Ahora bien, esto no es lo único ya que varios periódicos han publicado que Gerard Piqué mandó un tajante mensaje contra Shakira. Y es que hay que ser claros, durante 12 años estuvieron juntos, tuvieron hijos y vivieron muchas cosas. Algunos comentan que Shakira le brindó todo el apoyo económico y emocional que el jugador del Barcelona necesitaba en aquel momento y que lo ayudó a avanzar en su carrera. Pero acusan que Gerard Piqué finalizó rápido la relación y se dejó ver con su nueva novia claro. Incluso que la presumen todas partes, asisten a eventos, realizan escapadas románticas y se divierten por las calles de Barcelona. En todo esto, personas cercanas a la pareja aseguran que no reconocen a Gerard Piqué, que se comporta de una manera era muy diferente Y que él mismo ha dicho Que se siente más joven ¿Cuál es la molestia? Bueno Que durante un viaje Considerado que para muchos Es una mini luna de miel En París Piqué llevó a Clara Al restaurante favorito de Shakira Y no solo eso Se le fotografió Siendo muy cercanos Incluso se dice Que pidió la misma comida Que pedía con Shakira Dejando ver Que ya Piqué Sigue avanzando Que la relación con Shakira Se acabó Y hasta Disputándose con la cantante La custodia de sus hijos Sasha y Milán Piqué ¿Qué ha dicho sobre eso Shakira? Bueno, ya ha comentado que le gustaría avanzar, pero que no es sencillo. Que intenta proteger a sus hijos, que esa es su prioridad. Pero que escucha tantas cosas de sus amigos o ve noticias desagradables en el internet. Y pues, que les está afectando? Si todo lo anterior no fuera suficiente, al tener hijos juntos, tienen que seguirse viendo. Y es que a cuatro meses de hacer su separación oficial, la cantante y el futbolista se han reencontrado públicamente. Esto en Valencia, para apoyar a uno de sus hijos en un partido del Campeonato de España de Béisbol, Sub-11. Eso sí, no se sentaron juntos y además no se hablaron nada. Eso a pesar de que el más pequeño de los hijos estaba con ellos, pero iba con uno e iba con otro. Al final del partido, Sasha y Milan acompañaron a su madre y Piqué se fue solo. Este tema da mucho de qué hablar y no tanto por ellos, sino más bien una reflexión hacia nosotros mismos. Hacia todos los que hemos tenido pareja y cuando se da la separación. Es difícil decir adiós y tomar caminos distintos, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Pero hay que intentar hacer bien las cosas y no lastimarse mutuamente. Sobre todo pensando que en cierto momento de tu vida amabas con locura a esa persona. Y también que tienen hijos. Y hay que buscar la salud mental, tanto tuya, tanto de tu pareja, también la de tus hijos. Intentar estar lo mejor posible hasta donde se puede. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Hogares hay la boda del año. Bueno... ...con Piqué y Shakira, es la separación del año... ...porque casi mitad del año se está hablando... ...yo creo que hasta el final... ...de la separación... ...del divorcio de Piqué... ...y Shakira... ...y bueno, vamos a una pausa... ...y ya volvemos... ...volvimos, volvimos... ...con NERS nativos en redes sociales... ...y ahora hablaremos de algo... ...misterioso... no ...en la ciudad de Quito... ...capital del Ecuador... Han aparecido mensajes y es extra redes sociales, pero también que fue muy, pero muy comentado en las redes sociales, en los outdoors, ¿no? En las vallas publicitarias, unos mensajes raros. Vamos a ver de qué se trata ahorita en Dale Play. Y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es eso. Perdóname, Laura. está causando mucho revuelo en las redes sociales. Es impactante, claro, incluso misterioso. El anuncio dice lo siguiente. Perdóname, Laura, fui un idiote. Tras esta, varias personas han intentado encontrar el origen de dicho anuncio y sobre todo, la historia detrás de él. Es decir, el contexto. Y es que seamos claros, cada cierto tiempo en las redes sociales se comparten historias que se hacen virales. Y esta ya se ha convertido en una de ellas. Todo comenzó a través de la red social Reddit. Y de ahí llegó a todas las demás. ¿La imagen? Un espectacular colocado en cierta parte de la Ciudad de México. O bueno, eso es lo que muchos indiquen. En el cartel viene la frase, perdóname, Laura fue un idiote. Algunos tras esto hicieron la pregunta, ¿qué debería hacer Laura? ¿Perdonarlo o no perdonarlo? Y tras esto la gente se ha dividido. Algunos han puesto, no, Laura no lo perdones. Y un favor, mándame el chisme. A alguien se le ocurrió la idea, aunque todavía no se hace, de ir directamente al anuncio y grafitear dos palomitas azules en el letrero haciendo referencia al visto de WhatsApp. Sí, ese famoso dejarse en visto. Es decir, Laura vio el mensaje, no le importó y no va a contestar. Ese era el chiste que estaban haciendo. Pero la historia continúa, porque más tarde se hizo viral otra imagen, donde se puede leer el mensaje. Laura, ella y yo solo somos amigos. Es así que muchos se preguntaron, ¿qué son estos mensajes? Propaganda de algún candidato político, publicidad de alguna película o realmente un mensaje para una chica llamada Laura existe y a la cual le fallaron? Algunos creen que es una disculpa de una pareja, sobre todo porque ya salieron más. Y es que otro comente. Laura Laura, ¿puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo. Y uno más. Laura, me quedé en el hotel para no manejar de noche. Tras esto, la gente ha dicho, no le creas, Laura. Otros, piden que se les cuente el chisme completo. Especifiquen que Laura que andamos con la angustia. Algunos más comentaron Bueno, hay que admitir ¿Qué presupuesto para pedir perdón? porque qué esos anuncios no son baratos? Pero en general la gente dice No le creas Laura Ten cuidado amiga Algunas personas han señalado Que podría ser una campaña publicitaria Atribuida a la cantante ecuatoriana Marrendón Que lanza nuevo tema el 12 de octubre No se sabe por qué lo dicen Pero comenzó a circular este Tras lo anterior yo te pregunto ¿Qué crees que sean estos anuncios? ¿Son reales? ¿O son campaña publicitaria de algo? ¿Y si son reales? Laura debería de perdonar o no a la persona ¿Qué crees que le hizo la persona? ¿Era su pareja? ¿Y crees que esta es una forma de pedir perdón? ¿Vale la pena invertir tanto, gastar tanto? Y sí las últimas preguntas. ¿Tú pedirías disculpas de esta manera? ¿Y si no hubieras hecho nada, aún así debes disculparte? ¿O más bien te disculpas porque eres culpable? Y tal vez la más importante. Si fueras Laura, ¿qué harías? Cuéntame en la caja de comentarios. Quiero conocer tu opinión. Ahí vimos, ¿no? Me he equivocado. No es en Quito, sino en la Ciudad de México. Y ahí el misterio, ¿qué mensajes más misteriosos? ¿Quién es Laura? ¿Quién envía los mensajes para Laura? ¿No sería más barato comprar otro chip contra WhatsApp? Pero no puso varias publicitarias ahí, outdoors, llenando con, no sé, esos mensajes a Laura. Hay una canción, ¿no? Laura, no me acuerdo de quién es el grupo, la canción. Pero bueno, ¿qué será? No sabremos, pero lo que dice mismo el video, seguramente para tanto gasto, en varias publicitarias seguramente es una campaña publicitaria de una canción o de una película. Bueno, ahora, ya que estamos de México, ¿no? Hablando de México, vamos con nuestros amigos de Badaboom, que nos tiene un mensajito para hablar de qué, de qué. ¿Será que nuestros celulares nos espían? Vamos con Dale Play. computadora es como un ojo que vigila tu vida privada hoy en día hemos perdido por completo nuestra privacidad cualquiera nos puede estar viendo o escuchando en cualquier momento cualquiera puede acceder a nuestra cámara o micrófono con un simple clic de hecho, el problema es tan grave que el mismo director del FBI aseguró que el tapar la cámara de tu celular o computadora es tan importante como cerrar con seguro la puerta de tu casa por las noches. Si quieres saber cómo podrían hackearte, quédate hasta el final de este video y por favor compártelo con todos tus amigos y familiares para que también estén alerta. No solo los millonarios o famosos deben preocuparse por su privacidad. Muchos de nosotros vemos nuestras computadoras o celulares en interior o desnudos. Vamos al baño con el celular, nos dormimos con él al lado de nosotros e incluso tenemos intimidad con nuestros aparatos en el mismo cuarto. Hace unos años, Edward Snowden hizo público el nivel criminal de vigilancia de muchos gobiernos y lamentablemente la misma tecnología ya está siendo usada por hackers para otros propósitos. Los aparatos nos hicieron un mundo más conectado, pero nos desconectaron de nuestra privacidad. Y aunque hoy en día ya no podemos vivir sin ellos, pues son parte de nuestras vidas, entretenimiento y trabajo. Te daremos algunos consejos que te ayudarán a recuperar un poco de tu privacidad y tranquilidad. Al igual que el fundador de Facebook Mark Zuckerberg y muchos otros billonarios, debes cubrir las cámaras de tus aparatos. Incluso lo ideal es también tapar tus bocinas en caso de platicar cosas muy privadas o de mucha importancia. Número 2. En tu computadora debes estar muy atento a que enlaces das clic y tener mucho cuidado con los correos desconocidos que incluyan en web. Pues esta es una de las formas más comunes que los delincuentes usan para hackear. Asimismo, es muy importante que en tu celular evites abrir mensajes de desconocidos y dar clic a enlaces de dudosa procedencia. Pues recuerda que solo necesitas dar un clic en un enlace con un virus para que un hacker pueda tener acceso a tu aparato. La tecnología es lo mejor del mundo y no podemos vivir asustados. Son más las cosas buenas que las malas. Lo único que tienes que hacer es aprender a cuidar cómo la usas. Si has tenido una mala experiencia, cuéntanosla en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos y seres queridos para que conozcan esta valiosa información. Bueno, ahí vimos los consejos de Badaboom sobre el uso, ¿no? Más que de las redes sociales, sino de nuestros aparatos electrónicos, de nuestros celulares, que sí, sí nos espían, ¿no? Hasta Mark Zuckerberg sabe, uh, por eso tapa ahí su cámara, sus bocinas y así, ¿no? Fue la denuncia que hizo uh, Edward Snowden, ¿no? De cómo los gobiernos uh, de los países más industrializados, sobre todo Estados Unidos, ¿no? a, a espían a la gente, incluso sus propios ciudadanos allá en Estados Unidos. Entonces no es para tener tanto miedo porque al fin y al cabo a lo que hacen con esa información, más que espiar, a la gente que no somos tan importantes, no ni políticos ni artistas importantes, sino nos utilizan para vendernos cosas en verdad, ¿no? Hay documentales importantísimos sobre eso en Netflix, busquen y e en redes sociales, El dilema de redes sociales también, muy buen documental que habla cómo utilizan nuestros datos, cómo utilizan nuestra información y cómo nos espían, más que todo para investigarnos sino para que nos vendan cosas, ¿no? Alguna vez debe haber sucedido con ustedes de que hablan de algo con un amigo y de repente están ahí. Navegando en Facebook y aparece, no, no sé, un concierto, un viaje a Miami, y habíamos hablado del viaje a Miami antes, ¿no? Pero bueno, creo que eso fue todo por hoy y hasta el próximo sábado. Chao, chao.